¿Sabía usted que en la Escuela de Manejo Cisneros tenemos vehículos para alquilar? Dentro del alquiler incluye simulacro de la prueba, tanto dentro como fuera, en conos y en recorridos. Nos aseguramos que ese día de la prueba tengas una asesoría completa, tanto en revisión, como en rutas, como en explicación, como en dictamen médico, para su prueba de manejo. No duden en contactarnos, estamos para servirles.